El pues proyecto en general me ha gustado, como nos hemos organizado, desde, eran, es mucho más fácil haber hecho el tema de los coordinadores, así cada uno se centra en su grupo y no estamos eh, todos pendientes de todos, porque eso es una locura, somos muchos en clase, así que yo me llevo una buena experiencia del proyecto, así que, bien. Cuando nace la idea, cuando estamos todos haciendo un brainstorming, la parte de concepar, todo lo que es la parte artística, sinceramente es bastante... Gratificante porque cuando empiezan a probar o a darte feedback sobre tu trabajo es algo que verdaderamente te llena de satisfacción, pero al mismo tiempo te dan ganas de trabajar y mejorar. Bueno, por lo menos a mí me ha gustado hacer un primer videojuego para, eso, para, para este grupo de gente que, que está en el mismo tema que yo, eh, y sobre todo la parte de edición de vídeos es la que más me mola. Eh, a la hora de, pues eso, de hacer el videojuego, pero también me ha gustado hacer, proponer mis, mis propuestas de, de texturas, en moderado, y, y que salgan en el videojuego. Pues, a ver, mi experiencia la verdad, ha sido buenísima, porque el proyecto me, me gusta, la verdad, el proyecto me gusta, y mmm, la estética, la verdad, me pareció correcta para la idea que tenían, sobre todo por porque hay gente muy buena en el equipo que puede realizar cosas de, ese, de esa estética bastante bien. Como algo positivo me llevo el aprender a trabajar en equipo, también a cómo organizar el trabajo, la delegación de, de obligaciones y tal. Y, y eso, el, el estar como en un proyecto que podría ser real. Esto ha unido más al grupo, en uh -huh. cierta medida, o sea, nos hemos... O sea, hemos tenido que hacer más contacto entre nosotros, en plan para decirnos, oye mira, me puedes ayudar con tal, o qué hago, de esta? O sea, ¿qué hago con esto, cómo lo organizo, eh, te lo envío y tú me ayudas, a... o, sea, o sea, más contacto con el grupo, o sea, uh -huh. eso es lo que destacaría como positivo.